¡Bienvenidos a Noticias Insólitas! ¡Con el conductor, el Brujo Yamal! En la comunidad de un ranchito de la Ciudad de México, la gente ha podido apreciar a un sacerdote que vuela en los cielos junto a los animales, además de que los hace cantar y caminar alrededor de una fogata por las mamá. Ma, ma, ma, ma, ma. la gente piensa que este padre realizó un acto con el diablo ma, ma, ma, ma. ya que incluso han desaparecido varios niños hasta el ancho en nuestra siguiente noticia tenemos a un sujeto con enanismo de aproximadamente un metro veinte de altura, con el cuerpo y el rostro malformados y un retraso mental que se disfraza de más. Imagínense qué chiquito estén. Mete en las noches a las casas de las personas a asesinar gente Este sujeto tortura a las personas con aparatos y les da dos opciones El morir de una manera horrible o simplemente mocharles algún brazo de pierna no, no, no, no, no. Número 3 ...abren un centro de diversiones en donde las personas son engañadas... ...se les hace creer que es un parque con atracciones exclusivas... ...pero cuando las personas pagan... ...son perseguidas por todo el parque hasta ser quemadas vivas... ...o son golpeadas hasta la muerte... El parque se llama Sentimania. Aquí puedes morir de diferentes maneras. El parque está ubicado en Checoslovaquia. Ay, qué bonito. Me encantaría ver eso. Número 4. Como sabemos, el Papa Francisco. Está embarazado De Jesucristo Y el niño nacerá Este 25 de diciembre Del 2022 Por lo que ese día Se espera un fuerte temor En la tierra Por otra parte El Papa está muy grave de salud Por este embarazo Y podría morir Después de tener al bebé. Y por último Bad Bunny al cual lo vimos en un concierto hace poco en México. En realidad falleció hace un mes antes de su concierto debido al abuso de las drogas. Ay, caramba, no me por lo que una bruja fabricó un traje de piel humana con la misma cara de Bunny y se lo puso para hacerse pasar por él. Por lo que ahora sus seguidores siguen a una bruja que lo replicó su identidad. No, no, no, no. Esto fue Noticias Insólitas. Déjanos tus comentarios sobre cuál es la noticia que quieres que expongamos en un próximo video. O si no, llama al 33 30